Hoy en guía rápida en un minuto, te hablaré de joyería. Para subir al 100 primero necesitamos prospectar 240 unidades de seredita. Hasta el 18 romperemos algunas gemas. Asegúrate de guardar algunas. Para crear lentes sin montura vamos a crear dos. Un lente bifocal con estampa de negrita y una lupa de Onix dividida. También vamos a crear una paciencia del vigilante y tres tallas rojas. También vamos a estar creando hasta el 75 una gran cantidad de gemas de nosdorita. Esto tendremos que hacerlo si no queremos gastar dinero o si no queremos gastar otras recetas en nuestros puntos de conocimiento y del 75 al 100 vamos a crear recetas épicas collares anillos y demás ya sea de reputación comprando en subasta mascotas o también con ídolos suscríbete para más contenido atento a las novedades y recuerda los sorteos y contenido que tenemos en el canal muchas gracias y nos vemos en otro vídeo chau